Bienvenidos una vez más a 60 minutos podcast. Hoy otra historia diferente, un tema diferente aquí en Cristal de Mario. Bueno, aquí tengo media naranja y también tenemos una invitada especial que ya la vamos a presentar. Cada vez nos sentimos en esa ciudad, nos sentimos como en esta pandemia, como todos raros, y, y cada vez sentimos esta, este momento de esta pandemia. Vamos en el transporte y pues vamos como sintiéndonos separados. Bueno, vamos a comenzar este tema maravilloso. Te Tú y el virus T. Tú y el virus que. Aquí Entras en risolo que Bueno, hola, de primera deja, ¿cómo estás? Y buenas tardes, como siempre muy bien, bendecida, gracias a Dios Bueno, siempre dándole gracias a Dios y hoy un tema muy maravilloso que nos pone aquí al Señor Y tenemos nuestra invitada, una invitada muy especial, hola Hola, buenas tardes Marcela Torres, ¿cómo estás? Bien, gracias Entonces vamos a hacer algo diferente hoy Vamos a hablar de tú y, y el virus que es cierto Entonces vamos, vamos a preguntarte qué, qué opinas sobre la pandemia Cómo te afectaban en el hogar en el trabajo en todo entonces qué comenzamos a decir a cómo has vivido tú esta pandemia qué piensas cómo te has sentido cómo te ha afectado en qué te ha beneficiado cómo te sientes con todo este tema pues bueno la verdad nunca pensé vivir esto porque es difícil uno sale y ver temprano poquita gente en el transporte eh, Ver las calles solas es como uno le da como nostalgia, de venir acostumbrado a uno, una rutina en la que siempre ves harta gente, todo el mundo en su corre-corre, es un cambio duro. ¿Qué me ha beneficiado? Pues yo creo que es en el tiempo en el que como que obligados nos hicieron compartir más con nuestras familias, porque pues no es algo que uno tenga programado, pero pues más beneficios no le he visto la verdad. Qué bueno, qué bueno saber eso y algo muy importante es que tú dices que estamos compartiendo, estamos compartiendo más con las familias y, y eso de compartir con las familias más, que te ha ayudado? ¿No ves que no sería, no sería eso como un beneficio? No, sí, por eso te digo que sí es un beneficio que obligaba, entre comillas, pero pues nos hicieron compartir más con, por ejemplo, bueno, pues en mi caso en que vivo con mi papá, pues con él. Compartir más tiempo, de estar juntos, leer libros, ver televisión, ver programas, compartir más y, tiempo él y yo. Con mi otra familia pues ha tocado ha sido como difícil porque siempre compartíamos en fechas especiales que para donde una tía o en la casa de mis hermanas, en cambio en esta vez nos ha tocado así, por los medios digitales que casi uno no los usaba, pues ahora sí ha tocado así, pues también para cuidarnos entre todos, ¿no? ¿Y te ha parecido duro esa parte de la del medio digital? ¿Te... Sí, la verdad para mí sí, yo creo que... ¿Qué ha sido, qué ha sido lo más difícil? Eh, pues aprenderlas a manejar. Porque, digamos, lo que yo soy así como alejada de te la tecnología, uso únicamente necesario. Entonces, que por ejemplo que ahorita eso es de... Ahora oh, también para la oficina, las reuniones por Zoom, que todo es digital. Entonces, sí ha sido como ese cambio a, a, a usar la tecnología que hay hoy en día, sí ha sido también algo nuevo. Aquí mi media naranja, mi media naranja está tomando su cafecito rico, pero está alejada. ¿Qué, qué, qué nos puedes decir? Yo pienso que eh, todo este virus en estos cinco meses que llevamos en confinamiento permite que uno comparta con la familia pero definitivamente nos damos cuenta que hemos dejado la importancia del compartir y de vivir como una familia porque entonces ya todos como decía mi hermana tenemos la rutina trabajamos de lunes a sábado descansamos el domingo cuando es festivo pero ya cinco meses en la casa o oh, cuánto duró con mi papi mm. Un mes larguito. Un mes larguito. Yo pienso que al principio chévere, pero ya después creo que se torna un poquito difícil la situación. Y no solamente entre padre e hijo. Eh, hemos escuchado noticias, hemos escuchado acá en las noticias eh, o en los medios de comunicación que eh, las peleas y las denuncias por maltrato físico, psicológico, se han incrementado entre las parejas y entre los matrimonios. Sí, claro. Entonces uno se da cuenta que definitivamente nosotros estamos acostumbrados a la rutina de trabajar, de producir, mas no estamos como preparados para estar un mes, dos, tres o cinco meses en casa aislados. Esto nos cambió la vida yo creo que a todos. Yo tampoco me imaginé que a esta corta edad que tengo fuese a vivir todo esto. Pero la verdad, si era los primeros días después de que nosotros retomamos en el trabajo las labores, sí quedó un impactado porque uno salía a coger el medio de transporte y siempre era lleno, ¿no? O sea, yo ni siquiera necesitaba subirme, sino que esperaba que me subieran. Y pues ahorita a raíz de, de este virus nosotros vemos que el Transmilenio, que es nuestro medio de transporte, o sea, desde que inició, iniciamos después de la primera cuarentena, todos los días te puedo decir que me he podido ir y, y devolver a mi casa sentada. Y eso no pasaba. Y algo que, eh, algo que no va a volver a pasar sino va a haber un cambio en la humanidad en todo lo que... Estamos viviendo ahorita, qué es, lo que extrañan, ¿qué es lo que extrañan antes de la pandemia? ¿Qué extrañan para las dos? Les pregunto eso, ¿qué van a extrañar? ¿Qué van a extrañar antes de la pandemia? Había una rutina, había algo diferente, pero ahora no va a ser lo mismo. Va a haber un cambio. ¿Qué es lo que tú extrañas? ¿Y lo que de, no... Definitivamente yo extraño lo que decía mi hermana. Digamos en los cumpleaños, normalmente pues, nos reuníamos para celebrar, no el de los más cercanos, de mi tía, mis primas de nosotros eh, o en la Semana Santa yo que me nosotros, siento por, por medio yo, yo creo que por el miedo eso de, por los niños y todo eso ya como, si, como que se rompe un poco eso ¿o por mi parte es que acá, aquí hay dos puntos de vista diferentes, sí. por mi parte yo eh, no, no tengo miedo por ejemplo estoy hoy visitando a mi padre y a mi hermana y no tengo temor de que me vaya a infectar ni que los vaya a infectar la verdad yo tengo, recibimos una promesa de Dios en la palabra de él donde Él nos dio su promesa de que nos guardaría sí. y en sus manos estamos salvos, y nos dio una promesa maravillosa. Entonces, yo de verdad no tengo temor, me sí. siento tranquila, sí, pero es mi punto de vista. Y igual, pues yo trabajo en el área de la salud, y eso, la, o sea, la promesa que Dios me dio me ha dado mucha tranquilidad, porque hemos estado con personas que han salido positivas. Entonces, pero yo no tengo temor porque estoy aferrada a la promesa y creo en la promesa que Dios me dio Gracias. por mi parte. Eso es lo que dice 10:23, hebreos 10, 23. Marcela, ¿y tú qué, qué piensas de eso? ¿Qué extrañas, más? Sí, ¿qué extrañas? Bueno, yo extraño, este bueno, el comp aparte de compartir con mi familia, como lo dije al principio, también con los compañeros de trabajo, tus amigos. Por ejemplo, uno salía un viernes ahí, vamos a compartir un ratico agradable como para cambiar el estrés de la, de la empresa, ¿ves? Sí. Y ya, no, hacer y eso, ya no podemos hacer eso, todos como que ahí si llega el viernes y nos miramos, no, que uno para su casa y todo, ay, cuando nos vamos a poder sentar y compartir a tomar algo y desestresarnos, decimos nosotros en la oficina? Entonces, digamos que sí extraño eso. Eh, obviamente lo que dice Mónica es verdad de que la gente, hay gente que se lo toma muy muy al extremo, sí. el cuidar y nada. Sí, eso, el, el ahorita está en el autocuidado de uno, pero yo también creo que no hay que como irse al extremo en ciertas cosas, ¿sí? Ya la gente, por ejemplo, si tú estás muy cerquita, a veces porque toca en una tienda o algo, ya la gente con la sola mirada te dice todo, ya también están muy a la defensiva. Y ya es como un, un extremo a la que la gente se va. Tremendo, ¿cierto? Es triste, pero obviamente tenemos que cuidarnos porque es una enfermedad respiratoria y es real. Porque hay gente que dice que es mentira y que el gobierno se inventó todo esto y los médicos para acabar a las personas de la tercera edad. O sea, hay miles de versiones. Y las, obviamente las noticias son muy trágicas, muerte, más contagios, o sea, es, es impresionante. O sea, las noticias ahorita solamente se centró en eso, solamente reportamos ahora las muertes por COVID. Se nos olvidaron que hay otras muertes por otras enfermedades. Que una de las grandes, perdona que te interrumpa, la, una de las grandes, no eh, es una enfermedad, pero es algo que... ¿Una causa? Una causa es los abortos. Es el número uno que ocupa todo, pero no se está viendo eso. Y ya... No, tranquila, aquí estamos diferentes. Uh, aquí, pues, estamos en otra parte de la ciudad, aquí en Bogotá, y, y algo muy importante que, estamos, que nos dice Dios en su palabra, está en Juan 16, 33, nos dice, uh, Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el, en el mundo tendréis aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Aquí nos está diciendo, Dios, que no importa lo que estemos pasando, pero esto, es, esto es lo que estamos pasando nos sirve para qué? para mirar cada uno en, en nuestros puntos de vista y el Señor está uh, ya venció el mundo Él nos cumplió una promesa y Él está protegiendo a nuestros papás a nuestros hermanos a nuestros sobrinos mejor dicho, está cumpliendo todo y algo que yo me pregunto ¿qué podemos decir a esas personas que están súper alteradas? Bueno, Marcela, ¿qué yo que le digo, por ejemplo con mi papi, pongo el ejemplo, yo sí. le digo a él que no vea tantas noticias, porque él ve tantas noticias y él se sugestiona, sí, mm. claro. él ya está como paranoico, entonces yo le digo a él que, ¿no? que no, se, no le crea todo lo que dicen en los medios de comunicación, porque a veces también es para manipular a la gente, ¿eh? sí. Sí. Sí. entonces pues yo le digo a él eso, que él a su manera él habla con Dios, confía en Dios, que es hora de que demuestre, la confianza que le tiene a Dios. Obviamente cuidándose porque no es que dejando, vamos a dejar de es lavarnos las manos, de no usar el tapabocas o eso, pero que también confíen. Ser prudentes. Dios. Exacto, ser prudentes y que confíen en Dios. Entonces, sí, esto como que a la gente que no se cierren solo lo que dicen los medios de comunicación, sino que también ellos busquen su paz a su manera y no se dejen psicociar por todo eso, por todo lo que sale en las noticias. Amén. Un saludo muy grande para Carmen Lidia Santos, nos está escuchando. Un saludo muy grande aquí de Bogotá, Colombia. Aquí nosotros trayendo los, nuestros equipos y compartiendo aquí las buenas nuevas de Reino de los Cielos. También un saludo para Aletán Rooney, que también nos está escuchando. Un saludo grande y poderoso. Eh, pero estas personas están eh, las mismas noticias, el mismo gobierno está haciendo esto. Yo siento que es como para controlar a la gente, ¿cierto? Sí. O sea, todo lo que se ha hecho es eh, para como controlar que se llenen y colapsen las UCI, las unidades de cuidado intensivo, que es al punto que no se quiere llegar y obviamente que los, los que llegan a ese punto son las personas que tienen, son mayores de 60 años, que tienen enfermedades de base como la hipertensión, la diabetes, eh, enfermedades coronarias y es entendible, ¿sí? Eso no quiere decir que no nos cuidemos, como lo decía mi hermana, tenemos que utilizar el tapabocas, tenemos que hacer el lavado de manos, tenemos que mantener la distancia, claro que sí, pero tarde o temprano, a todos nos tendrá que dar el coronavirus, es una enfermedad respiratoria. ¿Y de qué depende que nosotros eh, salgamos victoriosos o no? Sí. ¿Cómo esté nuestro sistema inmunológico? ¿Cómo has llevado tu vida, eh, tu parte deportiva, tu alimentación? Porque mira que hay muchas personas que les ha dado el coronavirus, pero se han recuperado, no han muerto. Y eso es lo que nosotros no entendemos, o sea, nos hemos encasillado y estamos enfatizando las muertes, las muertes, las muertes, pero no hemos sido conscientes de que muchos también se han recuperado. Tampoco han informado de aquellas personas que les ha dado el, el virus, no se dieron cuenta y pasaron. Exactamente, y sabes que he notado, he leído diferentes periódicos en el mundo, también en Estados Unidos, de Washington Post y otros periódicos que también aquí en, en Colombia, el tiempo, que estas mismas personas que tuvieron el, el coronavirus, Perdón, del virus, no lo podemos decir porque nos pueden censurar. Eh, tienen el, rebro, el rebote, ¿cierto? Se dice, el rebote sí. de, del, del virus y, y pueden seguir contagiando a otras personas. También escuché que en Estados Unidos, no sé si fue en el estado de Virginia o no sé, no, me, no recuerdo muy bien, que, que un perro murió por el virus. O también unos niños en un colegio fueron contagiados por el virus. Entonces. Estamos viendo que, bueno, la gente se está sugestionando, su, su, los medios no están ayudando y bueno, lo, lo importante aquí es que hacerle darle esa, esa, ese momento de confianza que nos dice la palabra que eh, el mundo tendrá esa aflicción, pero confía que yo he, eh, he vencido al mundo. Y lo, lo, hice, lo dijo el Señor Jesucristo cuando estaba en la tierra. Y entonces, él ha vencido al mundo, entonces, ¿por qué no estamos alterando ¿Qué podemos decir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué podemos decir que no nos alteremos, que confiemos en Dios? ¿Qué, no, qué, nos, ¿Qué nos puedes decir, Marcela? O sea, respecto a que no nos alteremos, sí es eso como la confianza que cada uno tiene en Dios. Por, Por ejemplo, hay... tu confianza en Dios, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo tú la llevas a cabo? ¿Con, la, con tu familia y con las demás personas que de pronto te quieren sugestionar. No, pues la verdad yo ya no miro tantas noticias ni leo tanto periódico pues para no dejarme contaminar de todas esas noticias, la verdad. Sí, claro. Entonces yo lo único que hago sí es cuidarme con todos los protocolos que nos dan, pues en el caso que estoy trabajando tanto en mi casa como en, en la oficina y pues en el medio de transporte que uso. Y aparte de eso, pues bueno, yo siempre ahí sí me encomiendo en las manos de Dios y sé que cuidándome con todo lo que les digo que tenemos los protocolos también pongo mi salud en Dios y sé que no, o como dice Mónica, que nos va a llegar el momento en que nos va a dar, pero hemos tenido una buena salud, entonces sé que vamos a salir adelante donde nos llegue a dar a todos. Y mi mediana Aleja, ¿qué dice? Yo pienso que todo esto, a las personas que sean o no creyentes de Dios, nos estamos dando cuenta cuál frágil es la vida, cómo nos puede cambiar la vida. Miremos cómo nos cambió este año 2020. Desde el mes de marzo, cuando inició todo esto, a todos nos cambió y es el ponernos en el lugar del otro, ¿no? Porque las personas que tenemos trabajo es una bendición, pero y los que no, los que trabajan, digamos, los que son independientes, que trabajan en las calles. Y se han cerrado muchos negocios. Exactamente, o, o digamos lo que escuchábamos hoy, los mariachis, las personas que tocan, que dan las serenatas, ellos ya no, no han vuelto a tocar, ellos de qué están subsistiendo. Entonces, es como ponernos en el lugar de ellos. Si ellos tienen que cumplir el confinamiento, claro que sí, porque es una orden del gobierno, pero entonces, los que tienen hijos, ¿de qué viven ellos? ¿Cómo hacen para comer? ¿Dónde está ese sustento? Los que no tienen una casa propia, los que no tienen un subsidio del gobierno, ¿de qué estarán viviendo ellos? Y dicen que eso va a ser la segunda pandemia. ¿Hambre? Imagínense. Hambre, uh -huh. el hambre. Entonces, es algo que podemos, estamos tocando en este momento. Un tema muy delicado y muy complejo, pero saber que... Otras opiniones eh, Aquí de mi esposa Y de Marcela que nos están Compartiendo su opinión Y ya viven del, del, del común de Que van en el transporte Una pregunta para las dos ¿Cómo ven el transporte? ¿Ven que la gente está a, a la agresiva? ¿o, qué? ¿O, ¿O cómo lo ven? ¿Cómo, ¿Cómo ven eso Marcela? ¿Qué puedes decir? Cuando tú vas en el transporte Tú crees que la gente dice No me toques dos metros, Como dice el gobierno A dos metros y ya ¿Cómo lo ves tú? Pues uno encuentra de todos, unos que sí se cuidan, sí. normal, o sea, digamos con los protocolos normales Otros que van al extremo, que ya quieren tenerte como, a, como a uno al lado del chofer y otro en la puerta de salida O otros que no se cuidan, o sea, que no les importa, que no usan bien el tapabocas Que ven que van el Transmilenio relativamente ya con su cupo establecido sí. Y no les importa, y se yo sube. me imagino que por su afán o porque no, no le dan importancia, se suben, no les interesa Sí entonces, sí, ese es como el cambio que uno, uno ve en el medio de transporte. tú cómo lo ves? Bueno, ya veo a las personas eh, con los overoles sí. que se están colocando, los trajes, con las caretas, eh, unos tapabocas industriales, que son como para cuando se trabaja en las, en, en las minas de carbón. O sea, sí. no, ya aparecen esos de la película de... esos superhéroes este. no esta película que que habla de que es una saga de como si fuera en otro mundo Star Wars Star Wars Pero, sí. Eh, ese malo que tiene esa máscara toda ese negro que siempre está así uno ve gente así llegan y sacan su frasquito de alcohol o no sé qué será y lo esparcen en la silla y después se sientan se lo aplican en el traje en las manos y uno pues no estamos burlando de nada no no no tú... o sea nosotros estamos contando como la experiencia sí, sí, sí, sí, claro. entonces de todo se ve yo también pienso que algo que nos ha impactado es que obviamente se han incrementado las muertes de un momento a otro y, por ejemplo, a mí mis compañeros del trabajo me preguntan, me dicen, ay, no, yo no me quiero morir, yo le tengo miedo a la muerte. Y, pues, cuando ellos me preguntan que si yo le tengo temor, yo les digo, no, es que todos nos vamos a morir. Algo fijo cuando nacemos es que vamos a morir. Sí. Si esta pregunta me lo hubieran hecho tal vez diez años antes, diría que sí, tendría miedo. Pero hoy en día, como les he dicho yo a mis compañeros, yo le tengo miedo, pero a la muerte eterna. La muerte física no, porque nosotros somos materia y la materia se descompone. Entonces la verdad no, no, no es que no, no sienta y sea insensible ante lo que ellos piensan, pero también pienso que este es un momento para que reflexionemos, valoremos lo que tenemos a nuestra familia, a nuestros hermanos, a nuestros padres y aprovechemos cada minuto, no como si fuera el último, sino estaríamos viviendo con temor, sino disfrutemos cada oportunidad, cada día sanamente Y tener como en claro que definitivamente todos nos vamos a morir Obviamente el único que conoce el día y la fecha es Dios Pero debemos estar preparados para esto Sí, mira, eh, eh, Dios en la Biblia nos dice en eh, 6, Mateo 6, 25 ¿Qué noticia hay? El afán y la ansiedad Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida Que habéis de comer o que habéis de beber Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Era lo que estábamos hablando, ¿no? Mm. Nosotros estamos preocupados por qué vamos a comer mañana, qué ropa vamos a utilizar, eh, qué voy a regalarle de cumpleaños a mi familia. Por ahora, preocupémonos por hoy. Disfrutemos el día de hoy. Cada día tiene su propio afán. En la oración del Padre Nuestro, el Señor nos dice, danos hoy el pan de cada día. Y después el dice, pan nuestro de y cada mira día. lo curioso es, danos el pan de cada día y perdonan nuestras ofensas, a pesar que deberíamos ser lo contrario, pero el, el tan, su misericordia y su amor es tan grande que nos está dando y bueno. Y los perdono. Y los perdono. Entonces no nos preocupemos, mire, peor que el virus es el temor. El estar viendo las noticias no es saludable psicológicamente que estemos eh, viendo todas las noticias de todos los países, de, solamente se está hablando del COVID, no es saludable eso. O sea, estamos en las manos de Dios, tenemos que cumplir con la normatividad de cada gobierno de cada país, utilizar las, las medidas de protección personal, el aislamiento, evitar las aglomeraciones. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Pero debemos de confiar en Dios. Estamos de verdad y en el mes, hoy iniciamos el mes de agosto. Y se acabó el año prácticamente. Y estamos tan agradecidos porque no nos ha faltado nada en estos ocho meses. Por el contrario, Dios nos ha bendecido ha concedido los anhelos de nuestro corazón, hemos comido manjares, a pesar de todo hemos podido compartir con nuestra familia y es una bendición. Yo sé que hay muchas personas que no tienen ni siquiera para comer, eh, ni siquiera un vaso de agua. Yo digo Señor gracias porque con nosotros ha sido muy bueno, con mi familia, con mis hermanos y nosotros tenemos un testimonio de nuestro hermano, la esposa, ellos viven en Argentina y es mi, es, mi hermano, la esposa y mi sobrino y a mi cuñada le dio el virus, y ellos no se dieron cuenta sino ya en la etapa final, y entonces fue al médico, la aislaron, y nosotros estábamos preocupados, era por el niño, pues porque él tiene tres añitos, dos añitos, ¿no? Dos añitos. Dos añitos hasta ahorita, y él nació antes de tiempo, entonces digamos que su sistema inmunológico sí es un poquito débil. Claro. Pero miren la, la promesa de Dios, no quiere decir que no nos vaya a dar, Sino que si nos da, el Señor está con nosotros. Si estás pasando hambre, Dios está contigo. Si estás viviendo alguna aflicción, ahí está Dios. ¿Quién más sino Dios para ser fiel y acompañarnos en este momento? Ni mi hermano ni mi sobrino adquirieron el COVID teniendo la persona ahí. Yo sé que eso solamente lo puede hacer Dios. Claro, claro. Y Marcela, ¿qué tú puedes decir acerca de todo esto? De lo que pasó con mi hermano. Sí. Eh digamos que Me imagino que, que estaba nerviosa, sí, estaba sí, claro. y pues más que él está entre comillas pues allá solo o sea pues tiene su esposa y su y su hijo pero de familia sí no tiene nadie más sí. entonces para nosotros sí fue muy difícil porque decíamos si él necesita algo no tenemos como no es la sí tenemos cómo ayudarlo pero no es la misma, no es tan fácil pues por la distancia sí, claro. Pero pues en, en medio de todo, claro, cuando se, nos enteramos nos dio angustia. Eso sí, no te lo vamos a negar. Sí. Pero ahí es donde viene también la confianza que uno tiene en Dios, ¿no? Entonces, pues ya nosotras hablábamos acá con la Mona, con mi otra hermana, y seamos, no, vamos, eh, Dios nos ha prometido que nos va que va a cuidar de nosotros. Y mira que pasó lo que dice Mónica, o sea, él y el niño fueron... Pero nunca se te pasó cosas por la casa como que todo fuera al extremo. No, no. no Yo creo que con eh, ahí sí va donde va lo que yo digo que va tu confianza en Dios, sí. entonces no, yo ahí sí lo quise orar y como que me dio una tranquilidad y yo creo que fue lo que me ayudó a que no se fueran las cosas al extremo de que hay que sí, que él también se va a enfermar, que el niño se va a enfermar, no. Qué bonito, qué bonito, y estamos aquí en 60 Minutos Podcast, vamos, me, me gozo siempre en esto, uh, teniendo historias, si, no únicamente hablamos por los, aquí en 60 Minutos Podcast, sino también por las cápsulas, por hablando con Jesús, y bueno, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. ¿Qué, ¿Qué más nos pueden decir ah, en sus trabajos? ¿Cómo está el ambiente? ¿Está tenso o, o, o todo el mundo lo lleva tranquilo? Eh, bueno, en el mío, eh, digamos lo que están los dos extremos también. <risa> eh, porque, bueno, también con los, cada uno con los cuidados que tienen la distancia. Pero digamos que hay momentos en que por nuestro trabajo tenemos que estar Mínimo un metro y si te digo menos y, te, y compartimos documentos y eso Pero pues igual usando el tapabocas Con guantes y todo Entonces ya pero por ejemplo están los extremos Que tú ves, que escuchas que alguien estornuda mm -hmm. No, ya mejor dicho no váyase para la casa Váyanse usted a Island, no, no sé qué sí. Entonces Pero también se ve el estrés O sea una u otra manera Esto que estamos viviendo por el virus sí. Se ha estresado a la gente claro. ¿sí? Entonces como que cada uno llega con su estrés De que Ahí el medio de transporte que usa o en la casa y todo eso. Entonces, como que están irritables, ¿sí? Yo creo que si tienen estrés en la casa tienen el, el estrés por el, tra, por el transporte y llegan al trabajo, están súper estresados. Sí, sí y, y irritables. Ya tú medio dices algo y la persona está sensible o te contesta agresivo o se pone muy sentimental. Entonces, yo creo que todo esto también nos ha afectado a cada uno en su manera, en, en la forma de reaccionar ante la situación. ¿Y tú qué puedes decir? Bueno... Este es otro tema. Sí, la verdad es que yo les quiero comentar, nosotros en nuestro trabajo, una de nos, dos compañeras salieron... que Estamos hablando de dos tipos de trabajo, uno, Diferente, uno administrativo, administrativo y otro de salud. de salud. Obviamente, creo que en todos los países le han hecho demasiada discriminación, han sido crueles con los médicos, con el personal, con los enfermeros también, con el personal de la salud. Con esos soldados que van en el frente de la batalla. Que están en este momento, sí, en, la verdad. Y nosotros... Yo soy del área de la salud y nosotros tenemos parte asistencial, que son, digamos, los que atendemos a los pacientes, y parte administrativa. Sí. Entonces, nosotros estamos ubicados en la primera planta, en el primer piso, y en la parte administrativa está en el segundo. Pero nosotros, nuestra cafetería, la zona, digamos, de descanso, queda en el segundo piso. Sí. Ayer pasó algo muy curioso cuando subimos a almorzar. Estaban las personas, las niñas del la área administrativa, y cuando nos vieron, yo vi que ellas, su rostro les cambió y como que se sobresaltaron. Y yo las saludé y me di cuenta que ellas estaban comiendo ahí en sus puestos, en sus escritorios. Y a mí me pareció curioso y les dije, ¿ustedes comen acá? Nosotros tenemos un espacio, una cocina sí. con un, una mesa grande y varias sillas. Y nosotros subimos a almorzar como a las dos y cuarto. Sí. Y yo me quedé como pensando, la, ella, no, no, es que es solo por hoy. Y yo, ah. desde que nosotras llegamos, nadie entró a la cocina. Y cuando nosotras salimos, ya empezaron a entrar. Yo pensé que era su gestión mía. Y esta mañana cuando llegué me encontré con mis compañeras, la bacterióloga me comentó, ella nunca salió a comer. La bacterióloga, ella ha sido como el extremo, porque ya es una persona hipertensa crónica. Y ellos están en los... explicar a las personas que dicen una persona hipertensa? Sí, son las personas que tienen la tensión arterial alta que están controladas con medicina okay. y ellos están catalogados como de alto riesgo para el COVID. Okay. Es más, la norma que salió, o el de, no sé si ya lo colocaron, perdón, lo colocaron como decreto, pero esta semana la alcalde de Bogotá dijo que las personas que sufrían de hipertensión y diabetes sí, no pueden y obesidad no podían no, no, salir. No pueden salir. Mm, entonces deben estar en su casa para guardar su vida. La bacterióloga es hipertensa. Ella me dijo esta mañana, me dijo, oye, yo ayer subí a tomarme un, un juguito y unas galletitas, y me di cuenta cómo me miraban. O sea, ella sintió desprecio porque nosotras como estamos en la parte asistencial. Y yo dije, ah, entonces lo que yo noté también a la hora del almuerzo no fue impresión mía. Y ya todas las demás empezaron a decir, sí, es que ellos no quieren que nosotros subamos. Me dio tristeza. Y lo que estamos viendo hoy en día, no eh, únicamente aquí en Bogotá, Colombia, en, o, y también estamos viendo en el mundo que aquellos médicos, aquellos soldados, como yo los llamo, están yendo en el frente de batalla y se están como, pon, uh, se ponen, otros trajes se ponen sacos para que no vean que son personas de la salud, ¿cierto? Para que Sí, no sigan... se están guardando porque está en riesgo su vida. Y los están amenazando por, por sus vidas, discriminando. Sí, o sea, miren, hoy de verdad les digo, me dio tristeza. Y más, viendo que somos nosotros compañeros, de la, o sea, somos de la misma entidad, sí. me dio mucha tristeza eso. Yo digo, definitivamente... Nosotros nos quejamos y estamos sufriendo que porque el COVID está matando muchas personas. Quiero decir que aquellas personas que discriminan al personal de salud, a las personas, a los vigilantes, al personal de aseo, porque ellos también hay que agradecerles que están trabajando con nosotros de la mano. Pero lo quiero decir que peor que el COVID, nos hace más daño esas actitudes. Y mira que está también leyendo una, un artículo uh, del Washington Post que hablaba de. y del New York Times que hablaba sobre los médicos y los policías, cuando el 9-11, ellos ayudaron a todo el mundo. Hoy en día son discriminados, hoy en día son como que son lo peor. Entonces, sin ellos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué, ¿Será que vamos a sobrevivir? No creo. Si están ellos en los hospitales, si están ellos ayudándonos, asistiendo acá, a, a este pueblo, bueno, ¿qué podemos, eh, podemos decir a la comunidad? Ahí estamos demostrando lo que en verdad hay en nuestro corazón. O sea, lo que les digo, mire, ¿estás preocupado que por no contagiarte? ¿Estás preocupado porque eres una persona de alto riesgo? Quiero hacerte la pregunta, ¿qué hay de ti? O con tus actitudes a ti, hacia tu familia, hacia el personal de las fuerzas públicas, hacia los bomberos, hacia los médicos. Eso también hiere, eso también lastima, eso también daña. De verdad que nosotros somos malos. Pensamos que esto es un castigo de Dios, sino esto es simple y llanamente la consecuencia de nuestra maldad. Somos malos, nos da tristeza que están muriendo personas por el COVID, pero como le decía a mi esposo, ¿y qué de, aquellos, de aquellas madres que están matando a sus hijos porque no quieren que nazcan? De eso sí no hablamos, ¿no? No hablamos de cuando o no nos da tristeza y no hacemos nada por el maltrato hacia las mujeres, hacia los niños por tantas violaciones, tantas desapariciones, eso sí no nos duele, no nos duele tantas personas en la calle que no tienen un techo, comida, ni cómo sustentarse, eso y, sí no. Y algo que me sorprende, por ejemplo, en el ámbito, voy a hablar del ámbito colombiano porque eso es lo que estamos hablando en Colombia, porque vivimos en Colombia, uh, pero no sé, aquí se, como la gente se le da como más lástima cuando matan a un pajarito que cuando matan a un ser humano, eso es triste ver esa parte, pero, pero bueno estos son 60 minutos de podcast y bueno aquí hablando con do, estas invitadas especiales y en otra parte de Bogotá llevando estos equipos por todo lado y tratando de dar un mensaje y que todo mundo sea tocado y entienda realmente que, eso es, que esa enfermera, que ese médico, que esa persona que te está asistiendo no, no es un, un virus sino es una persona que realmente está dando todo para qué, para que tú estés bien, estemos bien y porque ellos también tienen familia, tienen hogares, entonces, eh, ¿tú, qué puede, tú, qué, qué, ¿tú qué nos puedes decir de esto, Marcela, acerca de estas personas que están, están en el frente de la línea, en, en tu opinión? Pues bueno, yo los veo como otros seres humanos, que al igual que nosotros están expuestos y tienen un más alto riesgo de, de contraer la enfermedad, pero que a ellos no les importa, sí, claro. porque es su profesión, es para lo que estudiaron, y es lo que ellos aman hacer, y que nosotros en vez de ser agradecidos, estamos siendo mal agradecidos con ellos. Entonces, pues en mi caso yo los veo como unos héroes. Y como las personas que Dios tiene aquí en la tierra para que nos puedan ayudar a pasar esta prueba. Bueno, ¿qué más podemos hablar sobre esto? Una bonita palabra. Ay, oh, sí, qué linda. Gracias, Marsh Qué hermosa palabra. Sí, muy lindo. La verdad, en el primer tiempo de la cuarentena, yo pensaba y recordaba cuando me veía con mi papi, con mi hermana, con mi tía y mis primas Y yo sentía una nostalgia impresionante Yo decía, señor, muchas veces no pude ir por algún motivo y me arrepentía de eso Y yo pensaba y sentía en mi corazón cuando los vuelva a ver y los abrace voy a llorar O sea, era algo que yo me lo imaginaba y sentía ya como ese quebrantamiento Cuando yo dije, no, no, esperemos a ver cuándo pase Cuando los vi... De verdad que fue tan lindo. Ese abrazo fue diferente. Fue un abrazo como si fuese hace muchos años. como cuando vi a mi hermano después de, de, tres años. de tres años que lo volvimos a ver, que fue el año pasado. Yo sentía como si se me estuviera saliendo el alma. No sé cómo explicarlo. Son abrazos especiales. Son unos abrazos sí. que te marcan. Y yo siento que a veces cuando nosotros vamos a apreciar a nuestras familias, cuando de pronto están en otro país, en, otro, en otra ciudad, o, o está pasando esta pandemia, realmente no podemos ir. Si la persona vive de, de pronto en otro, en otro pueblo, en otra, ciudad, eh, en otra parte de la ciudad, ahí sí vamos a apreciar realmente esos abrazos, ¿cierto? Uh -huh. Y realmente vamos a, vamos a apreciar esos besitos. No, no sé, aquí en el ámbito colombiano nos lo damos de un abrazo y de un besito. Hoy en día como que el codito, el, el, el puñito con la mano, eh, son cosas que son raras, pero al mismo tiempo se están viendo comunes hoy en día. Por ejemplo, el tapabocas. Yo ahora... Y lo, y lo veíamos hablando que para salir aquí ahora uh, en, en Bogotá necesitamos, necesitamos el tapabocas por si, porque si no salimos en el tapabocas nos están cobrando un millón de pesos o sea 500 dólares y si salimos sin, sin ese tapabocas hoy en día uno, yo creo, yo lo veo de esta forma uno más se preocupaba más por el celular pero hoy en día, uy si no salgo, si no salgo <risa> mi, mi tapabocas como que sí. se, me, se me acabó mi vida y, y es algo que pues me tocó y, y qué podemos decir de las tapabocas Mujeres de Dios ¿Qué, ¿qué puedes decir de las tapabocas? Que ya son un implemento que hace parte de tu vestuario diario. Ya tú hasta miras Y llevan colores y si todo nos así, combina ¿no? nos eso, digo, Si nos combina o no con la ropa Que nos pusimos hoy, con los uniformes Si ya uno lo ve como algo Esencial de tu vestuario Y por ejemplo yo vi un meme que ahora lo Que ya están poniendo aquí para ahí Siempre van a tener lucecitas y todo ah, oh, sí, lo sé. ¡Qué gracioso! ¿Tú qué nos puedes decir? No, es cierto, ya el tapabocas se convirtió en algo indispensable, o sea, así como tu cédula, tú debes de salir con tu documento de identificación. Correcto. Ahora tienes que salir con tu documento de identificación y el tapabocas, porque si no estás con tapabocas vas a ser multado. Y obviamente pues ya tenemos que ya tenemos más tapabocas que que no sé, zapatos. Yo no sé, pero yo por ejemplo soy un enemigo del tapabocas, pero tengo que ponérmelo, no me gusta, no me gusta, eso es una cosa que, bueno, cada uno con, con su cuento, pero el tapabocas como, no sé, me siento como limitado a muchas cosas. ¿Tú te sientes limitada, Marcela? Pues por ejemplo por el tema de respirar aire puro, aunque pues digamos que el de Bogotá no es que sea 100% puro, pero sí. O sea, yo siento que ya no respiro un poquito de ese aire puro y como que es necesario en momentos. Sí, ¿y tú? Sí, obviamente te cohíbe O sea, te cohíbe no solamente en la parte respiratoria, sino en, el, en la de la expresión facial. Sí, tú, o sea, ya si te van a tomar una foto ya ni siquiera es necesario que digas que sonrías porque ya el tapabocas te cubre y solamente se te van a ver los ojos. Entonces, toman la foto y uno dice, estamos sonriendo. Entonces, ¿cómo esto nos cohíbe Y digamos nosotros los, los latinoamericanos que somos tan expresivos... Sí. tan como tan social sociales sí nosotros es con el chiste la sonrisa el abrazo el contacto ya no lo podemos hacer o sea, esto es como un limitante sí sí sí bueno nos acabó el tiempo se pasado rápido el tiempo cierto sí se pasó volando la verdad. la verdad un mensaje para, para estos oyentes Marcela que nos pueden que ellos pueden des, eh, escuchar desde no, pues que bueno, que obviamente nos sigamos con todos los cuidados que nos dan, eh, con el autocuidado y pues que además que esos cuidados son seguir creyendo en Dios y siempre cobijarnos de él. y mi media como yo la llamo, <risa> mi esposa. No, los animo para que se aferren más a Dios y confíen en Él. Sea cual sea la circunstancia en este momento, Dios está con nosotros y como lo leíamos en la Palabra, Dios ha sido fiel y ha vencido al mundo. No tengamos temor. Él ya murió por nuestras enfermedades. Esto es algo que nos sorprendió a todos. No pensamos de verdad que fuéramos a ser parte de esto. Nunca nos lo imaginamos, pero bueno, en Cristo somos más que vencedores. Amén, así es. Mira, entonces tuvimos la, la, aquí el reencuentro, la historia de dos mujeres, aquí en 60 Minutos Podcast. Esperamos que el próximo, la próxima emisión podamos aquí compartirla con otro invitado especial aquí en otra, otra parte de Bogotá o otra parte del mundo. Un eh, saludo también para esas mujeres que nos escucharon, esos varones, en el nombre poderoso de Jesús. Y pues bueno, que Dios me los continúe bendiciendo y bueno, vamos para adelante. Porque para, como dice alguien, para adelante porque para atrás, ¿qué? Ni para coger impulso. Ya, eso es un, un tema maravilloso que aquí nos pone... Aquí el Señor de 60 Minutos Podcast. Bueno, le damos la gloria y la honra al Señor. Un saludo a todas esas personas que nos escuchan. Y recuerda, compartir estos audios y siempre daré la gloria a nuestro amado Rey. Y, ¿algo último para decirle a esas personas? No, todos aquí callados. Usen el tapabocas. El tapabocas. Mira, ya que si el Señor me trae aquí a colación, por favor, usen el tapabocas. Seremos hijos de, somos hijos de Dios, pero necesitamos ser precavidos, precavidos, por favor. Y recuerda, darle siempre la gloria, la honra al Señor.